Este viernes conversamos con el Seremia Medio Ambiente Pablo Sepúlveda, quien nos comentó referente al programa de recambio de calefactores en la comuna de Cauquienes, en la zona urbana. Las personas que se si quieran acoger a este beneficio tienen plazo hasta el 18 de junio para postular. Partimos saludando al Ceremi de Medio Ambiente de la región del Maule, Pablo Sepúlveda, que tiene la gentileza de conversar con nosotros hoy aquí en cauquenesnet.cl Hola Patricio, un gusto estar con ustedes. Obviamente la espera también significa el esfuerzo que ha hecho también por hacer este contacto. Así que agradecido y ningún problema de esperar a poder contactarnos con la gente de Cauquenes. Ceremi, entramos en materia Cuéntenos, ¿en qué consiste este programa de recambio de calefactores en la región del Maule y puntualmente en Cauquenes? Bueno, efectivamente, eh, la gente un poco ya va conociendo lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente, pero es siempre es importante recalcarlo. Uno de los principales problemas que tenemos, uno de los principales problemas ambientales que tenemos en el centro sur de Chile es justamente la contaminación atmosférica que se ve reflejada justamente por estos días en donde empieza el frío a arreciar en nuestras ciudades. Eh, vemos que nuestras ciudades se van cubriendo de una capa de smog que es evidente y eh, es por eso que como ministerio nosotros estamos enfocados justamente a abordar esa problemática. Fíjate, Patricio, que al año en Chile mueren cerca de 4.000 personas por enfermedades respiratorias asociadas a la mala calidad del aire. Por lo tanto, es una temática que no es tan solo ambiental, sino que también es una temática de salud. Eh, pública, es un tema sanitario, por lo tanto, como ministerio nosotros nos enfocamos justamente en abordar esa problemática, y una de, de las formas de enfrentarla es a través de mejorar los sistemas de calefacción. ¿Por qué? Mucha gente nos pregunta, oye, pero ¿qué tiene que ver cambiar los sistemas de calefacción con eh, la contaminación atmosférica? Lo que sucede es que en el centro sur de Chile, desde O'Higgins hasta Coyhaique, el problema de la contaminación atmosférica está básicamente vinculado al uso de leña en la calefacción domiciliaria. 80% del problema está asociado al uso de leña en la calefacción domiciliaria, al uso de leña irregular, al uso de leña húmeda en la calefacción domiciliaria, y otros productos como el carbón u, u otras cosas que se utilizan para calefaccionarse en las viviendas. Por lo tanto, ahí es donde se enfoca el problema, y por lo tanto nuestra forma de intervenirlo es justamente mejorar, mejorando los sistemas de calefacción en las viviendas, y es por eso que se desarrolla el programa de recambi Calefactor. Bueno, es una realidad que llegado el invierno en Cauquienes, como en otras ciudades de la región, eh, estas están cubiertas de humo en la tarde, en la mañana, y esto sin duda que trae efectos en la salud, sobre todo en época de pandemia. Sí, justamente, eh, fíjate que en la región del Maule, Patricio, nosotros tenemos dos planes de descontaminación grandes, el primero que fue oficializado el año 2016, que atiende las, a la realidad de la en la ciudad de Talca y de Maule posteriormente el año 2019 ya en diciembre del 2019 pudimos sacar adelante el plan de descontaminación del Valle de Curicó que son seis comunas y obviamente lo que quisiéramos nosotros a futuro como una proyección es poder desarrollar un solo plan de descontaminación para todo el Valle Central de Maule porque lo, el mismo problema que tenemos en Talca lo tenemos en San Clemente, lo tenemos en San Javier lo tenemos en Parral, en Guepasbuena en todas las ciudades del Valle Central de la región del Maule y básicamente asociado de nuevo al uso de leña en la calefacción domiciliaria. es por eso que eh, nuestros planes de descontaminación han incorporado dentro de su estrategia el programa de recambio de calefactores, que como bien tú dijiste al principio, eh, por primera vez, o sea, por segundo año ya, la verdad es que es por segundo año, que extendemos el programa de recambio de calefactores a la comuna de Cauquenes. La gente recordará que el año pasado también hubo un programa de recambio de calefactores en Cauquenes, y este es el segundo año, así es que, el, el llamado y la invitación a todos nuestros vecinos en cauquenes a ingresar a la página www.recambio de calefactores.cl y hacer su postulación. Ya hasta el minuto llevamos cerca de 380 postulaciones. El proceso de postulación se cierra el día 18 de junio, así que todavía no nos queda de tiempo, pero invitamos a todos los vecinos a que lo hagan prontamente porque ya tenemos una buena cantidad de postulantes. ¿Cuáles son los requisitos para que la gente pueda postular a este programa de recambio de calefactores? Bueno, como ya les contextualicé el problema de calidad del aire eh, y les comento también que eh, a raíz de ese problema nosotros desarrollamos estos programas de recambio de calefactores lo importante hoy día es entender primero que lo que busca el programa de recambio de calefactores es mejorar la calidad de la aislación en las viviendas y obviamente disminuir la cantidad de material particulado que se está emitiendo a la atmósfera. ¿Cuáles son los requisitos para postular al programa de recambio de calefactores? Primero, ser propietario de un equipo de calefacción que sea poco eficiente y altamente contaminante. Y aquí estamos hablando de este equipos de hechizos hasta calefactores de cámara simple, pasando por estufa de leña, eh, cocina de leña, salamandra, equipos de hechizos, como dije en un principio, y obviamente calefactores como los que generalmente se le asocia a la marca Bosca o Amesky, que sean antiguos y que ya están un poquito eh, dañados. Toda esa línea de, de, de equipos eh, son factibles de hacer la reposición. Lo importante, de nuevo, es que el, el, la persona que postula sea propietario del equipo y además que ese equipo esté instalado en la vivienda. No nos sirve un equipo que esté en otra parte, que eh, no esté en uso. Lo que nosotros buscamos es retirar los equipos que estén en uso. Tercer requisito es hacer un copago de 60 mil pesos. Y el cuarto requisito es que la persona tiene que vivir en el área urbana de las ciudades. Cuando uno ingresa a la plataforma www.recambiocalefactores.cl, hay un polígono definido que es el área urbana de la ciudad de, de Cauquenes, particularmente para la gente de Cauquenes, que es la que está afectada a poder ser factible postular al recambio de calefactores. Como les dije, esos son cuatro requisitos fundamentales, y obviamente en la plataforma posteriormente se les piden otros antecedentes que nos permiten a nosotros categorizar y priorizar quienes obtienen el beneficio por sobre otros. ¿Qué tipo de equipos son los que las personas pueden cambiar? Bueno, como, como te decía al principio, nosotros hacemos recambio de calafactores. Desde equipos hechizos, tienen que ser a leña. Todos los equipos que nosotros recambiamos son a leña. ¿ya? palamandra, estufas, cocina, a leña incluso eh, y equipos hechizos que se usaban antiguamente. No, mira. Para contarte una, un, un dato, Patricio, hemos sacado de algunas viviendas incluso estos equipos que se hacían antiguamente, equipos de calefacción que se armaban con uno de estos tambores de, de lavadora redondos. Justamente, aceite, todo, todo ese tipo de cosas, nosotros efectivamente lo incluimos dentro de nuestro programa de recambio, porque efectivamente sabemos que muchas veces las condiciones en las que se calefaccionan las viviendas son bastante artesanales y son justamente esos los equipos que más contaminan. Así que lo que buscamos ese dato. Oye, y otro dato más, Patricio, que es bien importante porque la gente generalmente lo pregunta. Para postular este programa, nosotros no solicitamos ni registro social de hogares, ni ficha de protección social, ni ningún antecedente socioeconómico, porque esto no es un programa, ¿sí? Puntualmente eso quería preguntarle, ¿hay que estar en algún registro, tener ficha a o pertenecer a algún porcentaje de población más vulnerable? Justamente, esto no es un subsidio eh, económico, sino que es un subsidio ambiental, por lo tanto no tiene restricciones respecto a la condición socioeconómica de la persona. Cualquier persona puede postular, siempre y cuando cumpla los cuatro requisitos, ¿cierto? Tener el equipo instalado en la vivienda, que el equipo esté en uso, estar dispuesto a hacer un copago de 60 mil pesos y que la vivienda esté dentro del área urbana de la ciudades que tenemos programa de recargo. Usted dijo que las personas seleccionadas deberán poner un copago de mil pesos, pero ¿cuál es el costo de los equipos que ustedes entregan? Sí, mira, justamente, eh, súper buena pregunta. Lo que pasa es que esto es un subsidio, no es un beneficio, es un subsidio ambiental, por lo tanto tiene que haber un copago, que además ese copago a nosotros no nos permite incrementar la cantidad de equipos que cambiamos. Eh, los recursos que nosotros obtenemos para la, el desarrollo de este subsidio ambiental lo aporta en buena parte el gobierno regional del MAULE, el año pasado nos aportó 2.500 millones de pesos, nuestro ministerio puso 500 millones más, y con el copago se incrementa cerca de 140 o 150 millones más. Eso nos permite nosotros alcanzar una meta que tenemos establecida dentro de los planes de descontaminación para la ciudad en donde tenemos planes de descontaminación, que corresponde al 10% de la matriz de calefacción de la eh, Sin eso no podríamos alcanzarlo, además... Obviamente, el costo, y quiero aquí sincerar eh, bien los lo datos: el costo de los equipos que nosotros entregamos son muy por sobre al copago. Eh, un equipo de calefacción que nosotros estamos entregando, un equipo APEL, tiene un costo cercano a, a un millón, un millón doscientos mil pesos. Por lo tanto, el copago es bastante bajo en relación al costo final del equipo. Eh, y esa es una, una, una reflexión que a nosotros nos importa también tener en consideración, porque lo que buscamos nosotros, de nuevo, es que esto se convierta, o sea, que, que sea efectivamente un subsidio ambiental y no sea un subsidio económico, y por lo tanto el copago así está pensado, para que nos permita, por un lado, incrementar la cantidad de equipos que hacemos en recambio, y por otro lado también que esto no sea un beneficio, sino que un subsidio. El plazo de postulación es hasta el 18 de junio, pero ¿en cuánto tiempo más hay una resolución? Bueno, como tú bien sabes, Patricio, a todos nos ha afectado de una u otra manera eh, la situación del coronavirus, y a nosotros como institución también, hemos modificado nuestros protocolos, nosotros contemplamos dentro del programa de recambio de factores que posteriormente al proceso de postulación, una vez que cierra el proceso de postulación, eh, inicia el proceso de validación, en donde un equipo de nuestro, de, de, de nuestro ministerio que está contactado para, para hacer esta, esta función, hacen un proceso de validación en cada una de las postulaciones que salen seleccionadas, preseleccionadas. O sea, van a cada uno de los domicilios. Ahora, en esta oportunidad, con la, con la pandemia encima, nosotros hemos modificado un poco nuestro protocolo, evidentemente, o, en, creemos todavía, estamos bien afinándolo todavía, Yo, creemos que no van a entrar a la vivienda nuestro, nuestros validadores, pero sí van a estar eh, chequeando una a una por casa, afuera de la vivienda, que efectivamente los equipos estén instalados, y vamos a buscar la modalidad para que así se pueda registrar ¿Sí? por lo tanto, cómo nosotros nos aseguramos es porque nuestros validadores van a cada una de las casas a asegurarse de que efectivamente el equipo está instalado y esté en uso ¿Sí? ahora, un, un dato que es bien importante Patricio, que tiene que ver justamente con el tema del copago, para que a nadie le vaya a pasar, el copago se exige única y exclusivamente cuando la persona el beneficiario está seleccionado ojalá no vaya a pasar que antes, no haya recibido nadie un llamado de alguien que le está diciendo, oiga, para que usted post postule al recambio tiene que hacer el copago. No. Una vez que usted está seleccionado, es que nosotros efectivamente solicitamos el copago. Hay personas que consultan si hay que entregar los equipos antiguos. Sí, efectivamente. Sí. Creo que no lo comenté tan explícitamente el programa de recambio de calefactores lo que busca es retirar los equipos poco eficientes y altamente contaminantes de la matriz de calefacción. Eso significa que no tan solo les pedimos que lo saquen, sino que nosotros nos llevamos ese equipo y ese equipo se chata risa para que no se vuelva a utilizar. ¿ya? Eso también es algo importante. y Por eso que cuando una vez iniciamos el proceso de validación, cada uno de los beneficiarios tiene que firmar un documento, una declaración jurada, que el equipo de su propiedad Ahora, otro dato importante aquí que siempre lo preguntan, Patricio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la casa en donde yo vivo no es mía, es arrendada? Sí se puede postular también el equipo queda siendo suyo. Por lo tanto, si usted obtiene el subsidio, usted se lo gana. Nosotros instalamos el equipo y usted cuando, eventualmente, si se cambia de casa, arrienda otra casa, usted se puede llevar ese equipo. Ahí ya es tema usted que hace con el equipo, sin embargo... Lo que nosotros eh, atendemos es que efectivamente el equipo queda en propiedad de la persona que lo busca, que lo postula. ¿Cuántos cupos hay en la comuna de Cauquienes, Seremi? Para el caso de Cauquienes tenemos un cupo de 185 recambios, sin embargo, todo eso, ese, ese, ese dato todavía está en bremo Dep depende de cuál es el valor de compra, final que nosotros obtenemos en mercado público, siempre como una economía de escala, si, mientras más compramos, más baja el costo y eventualmente se incrementa también el número. Pero debería voltear 180, 190 equipos para cauquenes que fue más o menos el mismo número que tuvimos el año pasado. Ahora, aquí hay otra precisión importante, ¿sí? 190 postulaciones hubo el año pasado, eh, o sea, 190 bene beneficiarios hubo el, el año pasado en cauquenes. sí, efectivamente. 190 beneficiarios, el proceso fue muy similar, el, proceso, el periodo de postulación también fue bien, bien acotado, fue un mes también. Eh, la verdad es que nosotros teníamos más dudas del año pasado eh, respecto a cómo se iba a desarrollar el proceso de postulación, porque era el primer año que llegaba el programa a Cauquenes, y en esta oportunidad ya tenemos, eh, como te decía al principio, tenemos cerca de 380 postulaciones, así que ya estamos cubiertos en buena parte. Ahora, otro dato importante para la gente que viene a estar escuchando y viendo en Cauquenes, Hoy día tenemos efectivamente 390, 380 postulaciones de cauquenes. Sin embargo, hay que recordar que nuestro, nuestro programa de recambio de los factores tiene dos modalidades. Una es optar a un equipo a PL. Y otra, otra modalidad también, que es mucho menos cantidad, pero que es importante recalcarlo, es que también la persona puede optar a, a cambiar a un equipo a kerosene, a parafina. ¿Ya? Y justamente en esa línea... La línea querosen tenemos muy pocas postulaciones en Cauquenes eh, y hacemos la invitación a todos quienes quieran hacer esa postulación, también pueden hacerlo en este minuto, todavía nos faltan cupos por cubrir en la postulación a Kerosene, así que ese es un datito que se los dejo a propósito, como un dato clave, justamente tu este programa para que efectivamente la gente pueda hacer una postulación y que termine obteniendo el subsidio. Una pregunta reiterativa: eh, la gente a través de las redes sociales es eh, si hay que entregar los equipos antiguos para sí. acogerse a este, a este beneficio del recambio de calefactores. Sí, bueno, generalmente un punto bien, bien interesante, porque yo sé que yo, yo eh, efectivamente, yo también tenía en mi casa, en Colbún, tenía en algún minuto una salamandra muy bonita de fierro fundido, que obviamente era casi una reliquia familiar, sin embargo no, nuestro programa no permite que la persona se quede en su poder con el equipo antiguo lo que tenemos que hacer nosotros es retirar a ese equipo se hace además un registro para Contraloría de que esos equipos se chatarrizaron y se llevan a Santiago a una fábrica, o sea una, perdón, una recuperadora de, de metales que es Gerda todos los equipos son retirados y chatarrizados no hay posibilidad de no entregar el equipo, yo sé que mucha gente tiene, tiene un apego también eh, personal con algún equipo de calefacción tal vez algunos son muy bonitos son reliquias, como te dije, reliquias casi históricas mucho, particularmente la sala Mantra de fierro forjado, son muy bonitas eh, sin embargo este programa lo que busca es eh, retirar esos equipos de la máquina de calefacción y que no se vuelvan a usar nunca más Seremi, hacer hincapié en que el copago es de 60 mil pesos pero los equipos tienen un costo comercial por sobre el millón de pesos, son equipos de alta gama. Sí, eh, el, el copago. mira, la verdad es que nosotros desde el Ministerio no, no nos referimos mucho al valor, de, al valor monetario del equipo, sino que al valor eh, ambiental que tiene, a, al, al beneficio ambiental que significa también para nuestras ciudades, Eh, particularmente en Cauquenes no tenemos un plan de descontaminación pero eventualmente vamos avanzando hacia allá quiero contarles, estamos haciendo bastante gestión en términos de conocer cuál es la condición de calidad del aire en nuestra ciudad y es por eso que este año particularmente estamos instalando una estación de monitoreo de calidad del aire en el recinto de desarrollo rural de la municipalidad que está en la ciudad, eh, ya la, el equipo está instalado, es un container completo, ¿cierto? con instrumental que nos permite conocer cuál es la condición de calidad del aire diariamente en la ciudad y seguimos avanzando. Tenemos entonces ya una estación de monitoreo de calidad del aire, tenemos el programa de, de recambio de calefactores instalado y obviamente vamos a avanzar hacia seguir desarrollando estrategias para mejorar la condición de calidad del aire. Fíjate que quienes, quienes no tenemos el problema, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, tal vez no, no, no, lo, no lo logramos comprender. Eh, la magnitud que efectivamente lo comprenden las personas que tienen enfermedad de base o enfermedad respiratoria, lo, el público objetivo de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestras gestiones para mejorar la calidad del aire son justamente los adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años que se ven fuertemente afectados en este, en este tiempo, en el invierno particularmente, porque la contaminación atmosférica incide fuertemente en su, su morbilidad y en su... Sus enfermedades preexistentes. Así es que es también una, una forma de mejorar la calidad de vida de cada uno de estos vecinos que tienen enfermedades de base y que además eh, tienen afecciones que son relativamente complejas. Y a propósito de ello, señalar que la postulación es únicamente online porque estamos en época de coronavirus, entonces eh, lo principal es resguardar también la seguridad y la salud de las personas. Sí, mira, el año pasado nosotros cuando, cuando por primera vez tuvimos el programa de recambio de galefactores en Cauquenes, eh, tuvimos una oficina. De hecho, hoy día tenemos esa oficina en Cauquenes, eh, sin embargo, nuestra modalidad de postulación este año, por las normas de distanciamiento social que impone la autoridad sanitaria, se debe desarrollar exclusivamente online. Hay incluso un teléfono de referencia, que está dispuesto también para que la gente pueda hacer la postulación, pero aquí queríamos hacer un llamado bien importante. El llamado de la invitación también es a los hijos o los nietos de sus autos mayores que quieren postular, que también hagan un esfuerzo y que lo ayuden a hacer esta postulación. Les recuerdo que la postulación está abierta hasta el 18 de junio. Hasta el 18 de junio está abierta la postulación para que todos nuestros vecinos de Cauquenes puedan hacer su postulación sin perjuicio de que este año, a veces motivo, alguno no obtenga el beneficio, el próximo año haremos todos los esfuerzos para estar de nuevo con el programa de recambio de calefactores y así sucesivamente hasta que podamos tener indicadores estables de calidad del aire en nuestra ciudad y que efectivamente eso no signifique un desmedro en la calidad de vida de los vecinos. Seremi, repetir respecto, ¿hasta cuándo eh, podría durar este proceso completo? Mira, yo creo que una vez que nosotros terminamos el proceso de postulación el día 18 de junio, Aquí quiero ser bien franco también con toda la gente, este año la, la situación del coronavirus nos ha complicado bastante la forma de postular y eventualmente podríamos demorarnos un poco más, ¿ya? Sin embargo, después del 18 de junio, nosotros durante el periodo de un mes esperamos hacer todas las validaciones. Te cuento solamente un dato, el año 2019, el año pasado, nosotros a nivel de todo el programa que está en 10 comunas de la región del Maule, a nivel de todo el programa tuvimos cerca de 6.000 postulaciones. Este año llevamos cerca de 12.400 postulaciones, por lo tanto, la cantidad de personas que está postulando es muy grande, eh, y obviamente tenemos que chequear cada una de las viviendas, y eso va a significar un esfuerzo extra. Y sobre todo, con la situación particular, que va a ser mega compleja, yo me, me antepongo y me anticipo a que efectivamente, tal vez nos tomemos un poco más de, de tiempo, más allá de un mes, por lo tanto, desde el 18 de junio, por, por base administrativa, deberíamos estar un mes, pero yo creo que nos vamos a demorar un poquito más. Para ser bien sincero con la gente, en agosto deberíamos estar ya tirando los primeros eh, listados de seleccionados, de preseleccionados, y posteriormente, de que se, se, se informen los listados de preseleccionados, la gente tiene que iniciar el proceso de copago que dura 15 días. Ya. Una vez que hacen el copago, Iniciamos el proceso de instalación. Bien importante esto. Nosotros nos preocupamos de todo el proceso. Retiramos el equipo de su casa, instalamos el nuevo y durante un año extendemos una garantía a esa instalación. Por lo tanto, la persona no tiene que hacer nada más. Mira, te quiero contar además que nos ha pasado en este caso. Muchas personas han postulado y después ellos mismos han retirado el equipo. Eso no lo hagan. Eso lo tiene que hacer la empresa que nosotros contratamos para hacer la instalación, y el retiro del equipo antiguo. Porque nosotros después vamos a dar en cuenta de que ese equipo nunca estuvo instalado. Así es que las personas que postulen no retiren su equipo, lo retira la empresa que nosotros contratamos especialmente para ese efecto. Hay personas que comentan que el pellet está muy caro, entonces que la solución saldría a un costo muchísimo mayor para el bolsillo de las personas. Pero usted dijo que había dos opciones de recambio. Sí, existen dos opciones, una pellet y una parafina, ¿cierto? Aquí lo sé, la parafina. Sin embargo, yo ahí quiero hacer una reflexión respecto al valor del pellet. Fíjate que hace 4 o 5 años, cuando inició el programa de recambio de manufactores, en Talca particularmente, efectivamente el valor del pellet era un poco más alto, hoy día ya está más o menos nivelándose, pero además los equipos que nosotros estamos entregando son, tienen una eficiencia muy alta, por lo tanto, en razón del valor de la leña, el valor del pellet se compensa con la eficiencia del equipo, porque el equipo entrega una cantidad particular, o una, una cantidad específica y precisa de pellet para que la vivienda alcance una temperatura y esa temperatura se mantenga estable. Distinto es con la leña, porque cuando nosotros usamos leña, no sabemos bien en qué momento tiene pic de altura y baja, baja de temperatura el equipo, la salamandra o la chimenea o cualquier otro equipo que uno esté utilizando, por lo tanto, Siempre hay una pérdida de eficiencia y que, que obviamente significa que uno ocupa más leña. En el caso del Pellet se mantiene estable porque además es todo automático. Y aquí quiero hacerle un, una reflexión también. O sea, los equipos que nosotros estamos entregando significan mejorar la calidad de vida de las personas porque se programan incluso para que tú cuando te, te despiertes en la mañana el equipo ya esté prendido, cuando tú te vayas a acostar el equipo se apague solo, o puedas regular a qué horas quieres que se prenda, a qué horas quieres que se apague, y si tiene intervalos durante el día, y cuál es la temperatura que tú quieres mantener estable. Por lo tanto, la eficiencia del equipo también compensa el valor distinto del pellet con la leña. Pero quiero recalcar, son dos equipos, dos modalidades de equipo, uno a pellet, ¿cierto? Y otro a parafina, que es la que yo te comentaba al principio, que tenemos muy pocas postulaciones en Cauquenes, y tal vez sea una buena respuesta también para esa, esa persona de ese vecino, que consultó. También dentro de las personas que han eh, estado viendo en directo esta transmisión, eh, señalan que sería necesario avanzar en los paneles solares eh, para energía más limpia. Sí, efectivamente. Es, es, eso es súper importante, pero hay que tener en consideración algo. Los paneles solares generan energía, no generan calefacción, necesariamente. Por lo tanto, si tú pones panel solar, va a tener que igual, adquirir un equipo de calefacción que funcione con energía, ¿ya? Eso es bien importante. Nuestro programa de recambio de calefactores está centrado exclusivamente en mejorar los equipos de calefacción de las viviendas, porque es la leña utilizada en la calefacción domiciliaria lo que genera el problema. Y aquí hay una reflexión bien importante también. Cuando comparamos Santiago con las demás regiones del país, del centro-sur de Chile, el foco del problema es distinto. La contaminación atmosférica en Santiago es producto del parque rodado, del parque motriz, de los vehículos y de la industria. Distinto es en todas las demás ciudades del Centro Sur. El foco del problema es el uso de leña en la calefacción domiciliaria. Por lo tanto, nuestros programas de recambio de calefactores son parte de una solución a esa problemática y que se suma a otros también. Fíjate que además está el programa, el programa Leña Más Seca del Ministerio de Energía, la medida que tú utilices leña seca y certificada en tu vivienda, emites menos material particulado. Y además hay otro programa que tiene importante, el programa de subsidios de acondicionamiento térmico del Ministerio de Vivienda, que te permite tener una casa mejor aislada, por lo tanto requieres menos energía para calefaccionarla. Porque puedes tener un muy buen equipo de calefacción en tu vivienda, pero si está mal aislada, pierdes mucha energía, y obviamente eso significa, por un lado, pérdida de energía, y por otro lado también pérdida de plata. El bolsillo se le va chicando porque requiere comprar más leña, o más pele, o más, más parafina o cualquier otro combustible que esté utilizando para poder calefaccionar un, un espacio que podría disminuir su, su consumo energético si es que estuviera bien aislado. Seremi, si hablamos de un DESDE, ¿qué tipo de equipos se pueden cambiar para acogerse a este programa de recambio de calefactores? Bueno, partamos de que el mínimo como bien tú dices son equipos de hechizos. Cualquier equipo de hechizo que esté instalado y esté funcionando en su tienda puede ser objeto de recambio eh, del programa. Requisito importante es que tiene que ser a leña. Tiene que ser propietario la persona de ese equipo y además tiene que estar dispuesto a hacer el copago. ¿cierto? Los cuatro requisitos que hablábamos, tiene que estar dispuesto a hacer el copago tiene que entregarnos el equipo también porque nosotros lo chatarrizamos y tiene que vivir en el área urbana de la ciudad que tienen los planes de Usted ha señalado que el objetivo de este programa principalmente es descontaminar, ¿verdad?, la región, eh, el aire de nuestra región, pero si nos pudiera dar eh, más o menos los índices de, de en cuanto a contaminación, si nos pudiera señalar cuáles son los principales agentes contaminantes del aire en la región del Maule. Mira, nosotros eh, bien anualmente desarrollamos algo que le llamamos inventario de emisiones, son estudios eh, que utilizan estaciones de monitoreo que nos permiten definir de dónde proviene la contaminación que estamos teniendo en cada una de las ciudades del centro sur de Chile. Tenemos una red de monitoreo que es bien amplia en Chile, que nos permite también conocer cuál es la realidad horariamente, o sea, cada hora nosotros tenemos un reporte de cuál es la condición de calidad del aire, lo que nos permite también hacer gestión de episodios críticos de contaminación en varias ciudades de Chile, y a través de ese estudio nosotros podemos sintetizar que particularmente en un promedio del centro sur de Chile, el 80% del problema está asociado a la contaminación atmosférica. Si nos vamos a datos más, más regionales, el 67% eh, de, la, de la contaminación atmosférica en Curicó es producto del uso de leña en la calefacción, el 73% en Talca, y así vamos incrementando si nos vamos cada vez más al sur. Si, si tomamos la medición de Coyhai, que por ejemplo, que, si mal no recuerdo, era como el 95% asociado a la la, perdón, al uso de leña en la calefacción domiciliaria. Otros contaminantes son, por ejemplo, eh, el parque automotriz, en Talca, particularmente el parque automotriz, creo, si mal no recuerdo, aporta el 7%, eh, la industria también genera un, una, una baja cantidad de material particulado, que es un 3%, y el polvo en resuspensión, que es un polvo que está generalmente en movimiento, ya sea por el desplazamiento de los vehículos, por el movimiento, por, el mismo, por las mismas condiciones de ventilación, que está siempre alrededor nuestro, que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero eso también es un factor determinante que es un 4%. Pero lo, el grueso del problema de la contaminación está asociado a la eh, al uso de leña en la calefacción domiciliaria está medido, está luego cada dos años nosotros hacemos ese, ese inventario de emisiones que efectivamente este año, el último que hicimos fue el año 2019 que nos dio estos indicadores que yo te estoy comentando Seremi, para ir redondeando esta conversación, reiterar los cuatro puntos indispensables para poder postular a este recambio de calefactores principalmente aquí en la comuna de Cauquenes Bueno, primero ser propietario de un equipo de calefacción que sea contaminante y poco eficiente. Estamos hablando desde equipos de hechizos hasta calefactores de cámara simple, pasando por salamandra. ¿sí? Bueno, mucha gente se preguntará, ¿Seré si es una estufa parafina o una estufa a gas en mal estado, si pueden optar este recambio de calefactores. Súper importante, reiterar, los programas de recambio lo que buscan es retirar equipos de calefacción a leña, exclusivamente leña. No hacemos otro tipo de recambio, para fina no sirve. Entonces, hablábamos de que uno de los primeros requisitos es que efectivamente sea leña el equipo que vamos a retirar. Puede ser desde un equipo de hechizo hasta un equipo, eh, un calefactor de cámara simple, pasando por salamandras, eh, cocina de leña, estufa básica, todo tipo toda variedad de, de equipo, nosotros los retiramos siempre y cuando sea de leña y estén en funcionamiento. Segundo requisito, vivir en las áreas urbanas de la ciudad en donde tenemos planes de descontaminación. Tercer requisito, tener los 60 mil pesos de copago una vez que sale seleccionado. Y ya lo comentamos, no solicitamos nunca un copago previo al proceso de selección. Nunca. Y cuarto, estar dispuesto a entregarnos el equipo porque nosotros chatarrizamos el equipo eh, en nuestro programa y que es parte de los requisitos que nos pone Contraloría para hacer efectiva la entrega del subsidio. Esos son los cuatro requisitos fundamentales del programa de recambio de los factores. Posteriormente, cuando usted ingresa a la plataforma a hacer su postulación, eh, se le pide otro antecedente respecto a la condición del núcleo familiar, cómo se compone el núcleo familiar, si hay personas mayores de 60 años, si hay menores de 5 años, si hay mujeres embarazadas, si hay enfermedades preexistentes. Todos esos antecedentes a nosotros nos permiten priorizar quién obtiene el subsidio y quién no. Lo importante es que tiene que cumplir los cuatro requisitos que mencioné recién para poder ser alrededor del subsidio ambiental. Hacer hincapié en que no es necesario entonces estar inscrito en algún tipo de registro social o pertenecer a alguna clasificación eh, socioeconómica determinada, ¿verdad? Sí. El programa de recambio de calefactores no es un subsidio económico, es un subsidio ambiental, por lo tanto no tiene consideración en de carácter socioeconómico. Cualquier persona puede postular al programa de recambio de calefactores siempre y cuando cumpla los cuatro requisitos. Ser propietario del equipo, a leña, y que está instalado en la vivienda, que estar dispuesto a hacer el copago de 60 mil pesos, vivir en, la, en el área urbana de las ciudades que tenemos planes de descontaminación y obviamente estar dispuesto a entregarnos el equipo para que se haga el recambio. Reiterar, ¿por qué opciones las personas pueden cambiar sus antiguos calefactores que ya están en mal estado que son contaminantes? Dos tipos de equipo: uno a pellets que es la mayoría de los equipos que estamos entregando, y uh, hay una segunda alternativa que son equipos de Quirosen, a, a parafina, que es una línea que particularmente en Cauca ya te comentaba Patricio, no ha postulado mucha gente, hay muchos disponibles todavía, así que el dato fijo de este minuto es que justamente a quienes eh, no hayan hecho su postulación aún, postulen también, eh, es una alternativa de postular a eliminar su equipo de calefacción a leña y cambiarlo por un equipo a o parafina. En ese caso, otro dato importante, en el caso de los equipos a parafina se entregan dos equipos, hay que tener en consideración que esos equipos quedan empotrados en la pared. ¿ya? No, es, no son de los equipos móviles, quedan empotrados en la pared, tienen una, una salida de ventilación que les permite hacer el tiro forzado. Que eso también es un dato importante, son dos equipos en el caso de los equipos a, a Además, recordar, Seremi, que se tiene que hacer un copago de mil pesos, y aunque a usted no le gusta que hablemos del costo, del valor de los nuevos equipos, pero es necesario señalar que son equipos de alta gama y que su precio es superior al millón de pesos. Sí, efectivamente, tiene un valor alto el equipo. El programa de recambio de calefactores es un programa bastante caro. Eh, pero tenemos la certeza de que es un programa que nos permite mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y por eso no hacemos tanta reflexión respecto al valor de ese equipo. Eh, y además hay que tener en consideración una parte, nosotros hacemos seguimiento posterior a la entrega de este beneficio y ha habido casos en que personas que han postulado al programa de recambio, posteriormente eh, comercializan nuestro equipo en el caso que nosotros lo ubicamos, porque hacemos seguimiento a cada uno de los casos, eh, son derivados al Consejo de Defensa del Estado por la venta de un subsidio. Así es que hay que tener ojo ahí, hay que tener mucha cautela también, y obviamente eh, hacer el llamado a ser conscientes de que este beneficio es un costo significativo para el Estado y que busca mejorar la calidad de, de vida de los vecinos y no generar este tipo de situaciones que al final van en desmedro de la misma condición, eh, o, o, de, medro de, la, de la salud de la población también, porque postular un beneficio solamente para poder comercializarlo eh, no juega en contra todo ¿Y cuántos postulantes hay hasta el momento? 390 postulaciones tenemos hasta, hasta este minuto en Cauquenes la, el proceso de postulación se abrió el día 20 de mayo y está abierto hasta el 18 de junio o así sea, que invitamos a todos nuestros vecinos de Cauquenes, del área urbana de Cauquenes a que postulen al programa de recambio de calefactores es muy sencilla la plataforma, este año única y exclusivamente se puede postular a través de la página www.recambiodecalefactores.cl Así que, que está todo dispuesto para que hagan sus postulaciones y eventualmente quienes sean beneficiados tengan prontamente, antes de que termine septiembre, ya estén instalándose los equipos en sus hogares y quienes no se salgan seleccionados el próximo año vuelvan a postular porque estaremos reeditando el programa año a año. Además, usted nos señaló que tienen una garantía. Tienen una garantía extendida de un año, sí. Tienen una garantía extendida de un año. Nosotros seguimos siempre en contacto con los beneficiarios porque además nosotros lo que nos interesa es ver cuál es la condición de mejora que hay, no tan solo de contaminación extradomiciliaria, sino que intradomiciliaria también. Así es que seguimos haciendo gestiones con, con los beneficiarios y estamos en contacto directo con ellos. Seremi Pablo Sepúlveda, Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, le agradecemos la gentileza por conversar con nosotros, con cauquenesnet.cl y por esperarnos a resolver también algunos problemas técnicos. Bueno, primero gracias a ti Patricio por la oportunidad de poder difundir el programa de recambio de calefactores con cauquenesnet.cl, eh, invitar nuevamente a todos los vecinos de Cauquenes a postular el programa de recambio de calefactores, y... De nuevo, recalcar lo que dijimos en algún minuto, la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día nos invita también a cuidarnos entre todos, pero no olvidar que hay una segunda crisis que tal vez es más relevante, que es la crisis climática, que tiene que también aunar los esfuerzos de todos para poder enfrentarla. Así que un, un abrazo a todos nuestros vecinos de Gautieres y los esperamos prontamente, ojalá estar haciendo recambios de calefactores en el mes de julio, agosto, septiembre, en la, en la ciudad de Cauquienes y ojalá todos los, los postulantes sean beneficiarios y quienes no salgan beneficiados, postulen el próximo año porque seguiremos reeditando el programa. Un abrazo. Le agradecemos al Ceremi de Medio Ambiente Pablo Sepúlveda por habernos acompañado y habernos entregado más información referente al programa de recambio de calefactores que también se aplica en la comuna de cauquenes y para el cual hay plazo a postular hasta el próximo 18 de junio. Más antecedentes, ustedes los encuentran en www.cauquenesnet.cl. por habernos acompañado. Muchísimas gracias.